Tenemos una propuesta para hacerte que puede marcar la diferencia en los distintos ámbitos de los que vos formas parte. Para nosotros es prioritario y esencial estar al servicio de los demás y especialmente los más olvidados de la sociedad. Queremos formar referentes que puedan participar en política, en el mundo empresarial, en los sindicatos, la academia y las organizaciones sociales. Dar lo mejor en las grandes acciones, pero también en los pequeños detalles porque es allí donde se manifiesta el amor por lo que hacemos. Ser protagonistas de nuestro tiempo exige esfuerzo, formación y mucha pasión. Porque siendo líderes nos unimos al trabajo de la Iglesia y a sus pastores para dar lo mejor a Dios y a nuestros hermanos. Te invitamos a liderar lo que viene.